En la época de apareamiento, las truchas comunes macho compiten por las hembras vibrando su torso mientras éstas cavan un lecho para depositar los huevos. La aptitud de los machos se mide por la fuerza con la que se mueven. Por ello, una hembra puede fingir estar interesada por un macho, que libera su esperma mientras ella aparenta expulsar los huevos. De esta manera, se deshace de un candidato poco apto. En consecuencia, la expresión te quiero mucho, como la trucha al trucho, Solo se aplica a unos pocos afortunados.